Hola chicos espero estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. el día de hoy les traigo el último video del top 5 de los Digimon de tipo defensivo, sin embargo fue algo difícil realizar un top ya que la mayoría de los Digimons se encuentran como material de fusión o como asistentes, así que este top será un poquito más diferente, espero les guste este video y comencemos. En quinto lugar tenemos a Mirage Gaugamon, un Digimon clasificado para asistente, con una gran reducción de daño recibido, incrementa la defensa del equipo y tiene un efecto de cuatro almas con la genética. Desventajas, es un Digimon asistente muy fácil de subir pero muy difícil de invocar. Otro Digimon que estaba dentro de esta clasificación era Warumon Simon, sin embargo quedó fuera ya que los Shards de Mirage Gaugamon para asistente son más fáciles de farmear. En cuarto lugar y como fusión tenemos a Shootermon. Comparte el daño recibido de un Digimon frontal, que incrementa la defensa. Además que tiene una mejor facilidad de farmeo con King Desventajas, es un material de fusión para Ultimate Great Shizmon. En tercer lugar tenemos a Slash Angemon. Y aunque a mí me sorprenda, este Digimon aún no ha aparecido como asistente ni en es un Digimon que tiene un gran índice de revivir a segunda genética, daños en base a cantidad de objetivos con genética y es muy fácil de conseguir con arma. Desventajas, tiene efectos muy sencillos, lo cual hace necesario la sexta puerta. En segundo lugar tenemos a Kumamon Navideño, está en potencia 15 más, sus habilidades incrementan defensa, daño y crítico en el equipo cuando muere. Durante dos ataques que reciban nuestros Digimons, recuperarán 15% del daño recibido. Finalmente, incrementa las probabilidades de Stun. Desventajas: una vez terminado el evento de Navidad, el Digimon es muy difícil de farmear. En primer lugar, tenemos a Blackmon. Potencia 15 más, incremento de defensa. El efecto de cristal daña, incrementa el daño y reduce el damage rate. Puede combinar con los Digimons de tipo Luz desventajas, es un Digimon difícil de farmear ya que se encuentra en una tienda con varios recursos útiles. Espero les haya gustado este top 5 de Digimon defensivos, de como les recuerdo tuve que hacer algunos cambios ya que la mayoría de estos Digimons ya se encuentran como asistentes o pertenecían a una fusión. Espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.